Buenos días, soy Virginia Castanedo. Continuamos eh, con un vídeo más del canal de Creatividad y Educación Emocional y esta vez con uno de los grandes, hablando de Abraham Maslow y de sus personas, de lo que él considera personas autorrealizadoras. Vamos a hablar, eh, vamos a dar una serie de características para ver si, eh, para que tú puedas identificar si eres una persona autorrealizadora o estás en camino de ello, que también es importante o eh, esto que, que te voy a contar y que habló este gran sabio te puede servir de inspiración para ahondar en tu, en tu búsqueda. Bueno, las tareas autorrealizadoras eh, se dedican a un trabajo, a una labor eh, que se puede considerar vocacional, es decir, un amor profundo por, por aquello por lo que están realizando. Eh, digamos... Mm, ese, esas, personas, eh, esas personas que puedes conocer, que el trabajo que están realizando eh, y con el que son perfectamente, perfecte, maravillosamente felices, eh, ese trabajo les encaja como un guante y viceversa, parece que ese trabajo está hecho para ellos y no para otra persona. Mm, que consideran... es un trabajo también... Eh, basado en valores, es decir, cuando tú le preguntas a una persona autorrealizadora qué es lo que más le gusta de su trabajo, y aquí entramos en, en otra de las características, siempre van a contestar mmm, desde los valores de mmm, amor, justicia, verdad, igualdad, eh, belleza, armonía... Por ejemplo, mmm, eh, una profesora que diga que lo que más le gusta de su trabajo es eh, tener la gran la gran fortuna de poder contribuir a que las personas otras personas los niños y los niños y la, los niños y las niñas que son el futuro poder eh, dar su granito de arena para que esas personas luego se autorrealicen y sean felices. Uh -huh. Muy bien. Mm, otra de, la, de las características es que ese trabajo, esa labor eh, hay una eh, indiferenciación, es decir hay una mmm, como diría yo una correspondencia entre su ocio y su trabajo es decir son personas eh, tan vocacionales, son personas tan vocacionales que para ellas sus el, momentos de ocio son momentos en los que pueden ahondar más en la investigación o realizar cursos en los que puedan continuar formándose, o conferencias, eh, seminarios, experimentar, continuar ahondando y es muy importante también diferenciar entre lo que es una persona adicta al trabajo cuya motivación puede ser eh, el estatus social o la recompensa económica o el mantener su nivel adquisitivo, eso no es una persona autorrealizadora, una persona autorrealizadora puede ser una persona, un investigador, eh, una investigadora con un sueldo modesto que eh, utiliza eh, sus vacaciones para continuar estudiando como puede ser por ejemplo madame curie leonardo da vinci mmm.